Vamos a pasar a otra información. Himno nacional para ser bachiller. El ministro de Educación, Roberto Fulcal, informó que constituye un requisito del nuevo perfil de bachiller que se sepa completo el himno nacional y los símbolos patrios. El funcionario dio a conocer la medida durante un acto para la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y la institución Duarteana al conmemorarse este martes el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, al mismo tiempo incluirá en las cátedras ciudadanas que transmite como parte de la educación a distancia la promoción del pensamiento, vida y obra fundador de la patria Juan Pablo Duarte y diez. Se trata de una iniciativa que forma parte del acuerdo de cooperación institucional rubricado con esos propósitos entre el Ministerio de Educación, representando por Fulcay, la institución duartiana, representando por Wilson Gómez. Sin embargo, él fue tendencia en las redes sociales, donde ciudadanos expresaron que la medida beneficiaba a los estudiantes, que les sirve para valorar los símbolos patrios, mientras que otros consideraban que la, la decisión afecta a los jóvenes que están a punto de salir del bachillerato, ya que muchos lo harán solo para lograr el título, y no por un real interés. Yo veo muy bien eso. Usted se sabe, va a canción canciones larguísimas. ¿Eh? Claro, eso no es nada. Eso no es nada que se aprendan. El himno nacional. Usted es dominicano, usted no es patriota, y le gusta estar comentando muchísimo. En todas las redes, aprende a hacer su himno. Usted quiere graduarse. Que ya... Uh, uh, uh, puru, puru, puru, puru. Ahí de una vez usted lo aprende, usted pasa. Ahí, Luisín Jiménez, pero Santísimo, aquí todo se critica. El Ministerio de Educación dice que nadie va a graduarse de bachiller si no es, si no se sabe el himno nacional. Eso es incentivar al aprendizaje en vez de criticar eso. Es verdad, eso está bien. No puede estar criticando todo. Aquí todo quiere poner a la gente loca. Eso es un símbolo patrio. Venga acá a lo loco el que no se lo sepa, no va. No, no te evita que tú no vas, decía mamá. ¿Eh? Un saludo a Yuleni Martínez, que está activo y la mamota en Viter Valle. Viter Valle son míos. Todas esas personas lindas que me han dado ese apoyo grande. En Vista, el Valle, Camino al Medio, Gregorio Luperón, eh, El Sordo, Manhattan. Eh, Vista linda, Vista bella. Cogía ahí, cuáles más te digo, eh. Eh, vijado adentro, vijado afuera. Eh, son míos, por allá atrás, por todos esos lados. Ahí está cantando Jiménez. Eh. No, esto es increíble. Eh. No Señores, no, yo veo eso bien. Vamos a una llamadita. ¿Está usted de acuerdo? Espérense, espérense. ¿Está usted de acuerdo que se aprendan el himno nacional para salir de, de, del bachillerato? ¿Sí o no? No, no, no sé, no sé... De ese arreglamiento, yo no estaba enterado. ¿no? Niño, pero... Vamos, 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que el señor ministro de Educación eh, ponga como requisito el hino nacional completito para usted salir de bachillerato? lo buena? ¿Es lo buena? Sí, ¿está usted de acuerdo que pongan el hino nacional como requisito para salir de la escuela? Julio César está de acuerdo aquí en Pimentel. ¡Ay, Pimentel, el mundo Julio Perú. César! ¡Eh! Está de acuerdo Julio César Pimentel allá. Muchas gracias ese compañero que está dolido, maltratado, ese compañero, ¿eh? Por el PRM. 809-725-0505, está usted de acuerdo que a su niño, a su adolescente, cuando vaya a salir del bachillerato, tenga que aprenderse el niño nacional. Eh, porque usted lo ve en, en, en Facebook y que Dios, Patria y Libertad. Hello, buenas. Hello. ¿Te oye? Hello. Ahora, yo te, yo, yo te pregunto, yo te digo una cosa. Hay gente que no se sabe en son de los... Los símbolos patrios. Los símbolos patrios y los, y los héroes de la, de la patria. De la patria. Eh, esto, esto es increíble. ¿Está usted de acuerdo con esa medida con esas medidas tomadas por Furcal, ministro de Educación, 809-725-0505, vamos a llamar, vamos a debatir eso. Yo estoy de acuerdo. Claro que sí. Usted lo ahí. ¿Usted pasó toda la materia? Sí, profesor. Cánteme el himno ahí. Como usted canta el teteo a las la 3 de la mañana en la calle. Cánteme eso. Sí, claro. Porque no no, no todo. Venga acá. ¿Y qué es esto? Ya están criticando eso también. ¿Ya ¿Eh? ha matado a una gente que usted va? Usted te va a un hino nacional. te pone loco. 809-725-0505. Ahí está la línea de comunicación. Para los asobrosos. Nueva temporada de los asombrosos, Yo no quiero que me traigan dos hombres a mí ahí. Oíste, Santiago. Mete una dama. Si sí, sí, Lee no ha llegado de Grisoy todavía. claro 809-725-0505. De acuerdo usted con que se aprenda el línea nacional, yo me lo sé, pero no me sé el, el que es grande. ¿Ese es el que quiere que se aprenda? El que aparece en los cuadernos El que aparece. Ya está lo da problemas. No, no, pero yo veo bien esa medida por furcar, porque la gente hay que educarla. ¿Tú sabes por qué el COVID aquí está tan desordenado? Porque las personas no se educan en cuanto a eso. Si usted agarra y educa a una gente que sabe lo que es malo, lo que es bueno, ¿no? Estuviéramos más tranquilo. Aunque van a volver a cerrar, tú vas a ver. En un relajo, cerrar y abrir, abrir, cerrar. Cerrar y abrir. No, debemos tomar, nosotros somos libres e independientes, supuestamente, cualquier invasión extranjera, ¿no? es que ya. Yo hacía mi alto en la escuela, flaco, en el colegio de renacimiento, Ahí fue yo estudié. El único pobre que había ahí era yo. era porque mi abuelo me lo pagaba. Eso sí, me portaba mal. Cuando me, que, me quemé en primero, me mandaba un el liceo de noche. Con un lío de tigre, rayo con miedo, una mochilita. Ya ustedes saben, señor. llegamos al final del programa. Esto es que hay que ponerle más una hora y media. ¿eh? Hay que ponerle una hora y media a esto. Cuando venga, ¿cuál es la que viene? ¿Una hembra o un macho? ¿Tú no sabes qué no, y no hay biberón. Y no hay biberón. Sí, y, y vienen, vienen eh, los segmentos también con Yosauri, mi amiga Yosauri, que tiene mucho, claro, que tiene mucha tecnología y todo. Venimos renovados. En el nombre de Jesús, venimos renovados, señores. Señora, hasta mañana. Una llamada. Hello, buena. ¿Está usted de acuerdo, caballero? Los tres padres de la patria, no no, es. no, no, no. Que se aprendan para usted salir de bachillerato el himno nacional completo. Sí, no, porque los tres padres de la patria, mira, era Juan, Pablo y Duarte. Esos eran los tres. Ah, los eso... tres mejores amigos de él eran Matías, eh, eh, ajá. Ramón, Matías y Mella. Eso, y usted, los... usted tiene que caer preso, ¿eh? dónde que usted vive? ¿Dónde no, yo vivo? dónde que usted vive? Yo soy de aquí, de San Francisco. ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Repítelo de nuevo, repítelo. ¿En dónde yo vivo? No, no, no, ¿cuáles son los padres de la patria? Mira, Juan, Pablo y Duarte. Y Duarte, ok, ok. Los tres mejores amigos de él Ramón, Matías y Mella. Sí, pues esto es increíble. Corta eso, tú muchachos. Y los tres citas? Ya, eh, corta eso. Tú estás oyendo, estos tigres son, ¿eh? Estos tigres están pasados. Señores, hasta mañana, Dios mío. Mete tu santa mano, doy te.